Fotonauta, consigue todo mi curso a un 50% de descuento adicional, descuento tras descuento. Te enseña cómo hacerlo ahora. Dale intro. Bueno, Fotonauta, este video ha sido pensado en aquellas personas con poco presupuesto que quieren acceder a una formación profesional para aprender el Photoshop, el diseño gráfico uh, o edición de video. Lo que vas a hacer es, en primer lugar, dirigirte a mi página web fotoaprendizaje.com esta que voy acá en la descripción de este video te voy a dejar el acceso una vez que esta acá, vas a donde dice llame a los cursos o donde dice cursos pam, listo una vez que tengas acceso a esta página pues, pues obviamente verificas el curso que vaya acorde a tus necesidades pues la fotografía, photoshop para el Lightroom, actualizado 2021, photoshop para el dibujo, photoshop para el diseño, photoshop para el video el curso que tú quieras, bien, le das un clic acá, como ves este curso tiene un descuento de un 50%, es decir que en vez de pagar 100 estaría pagando 50, pero atento ahora, mira lo que vas a hacer, vas a darle un clic aquí, vamos a ver, suponer que lo vas a comprar, pero antes de hacer el proceso de compra, verifica esta casilla, esta opción que dice, tengo un cupón de descuento. ¿Lo ves acá? Esto que estás acá. Y le vas a dar un clic acá. ¿Qué lo ves? Una vez que le des un clic acá, vas a colocar el cupón que te lo voy a dejar también en la descripción de este video que se llama Plat No Verbo en 50. Fíjate que automáticamente le voy a aplicar, cargo un poquito y ¡pam! ¡Listo! Es decir, que en vez de pagar 100 dólares, pagarías 25 dólares. Y así aplica para todos los cursos. Bien, ya no tienes excusa para capacitarte con respecto al aprendizaje de Photoshop, fotografía, de diseño o edición de video. Y mira, mira mi taza, qué linda es. Bien, mira, independientemente de que no vayas a comprar el curso, también te animo a que te suscribas al canal porque incluso aquí damos clases en vivo donde tú tienes la oportunidad de escribir y comentar sin ningún costo adicional. Bien, así que suscríbete dándole un clic al botón que está aquí debajo comparte, dale like y déjame en los comentarios si te gustaría que quiera un curso para hacer artículos personalizados, como esta taza que ves acá, mira que chula, tiene el logo de foto aprendizaje, tiene el nombre y pues prácticamente todo lo que yo aquí yo tengo, mira este cover acá, mira que chulo con las fotos de Mauri Harvey y todo eso, pues si te interesa, escríbeme en los comentarios y lo agendo para hacerlo próximamente Chao, chao y espero te bendiga oh,